Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, por favor, te lo suplico. De suscribirte a mi canal, por favor, que no cuesta nada. De comentar, porque ayuda muchísimo. Y de activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te pueda avisar. Y no olvides de seguirme en mi Instagram para que estemos más conectados, más cerquita. Así que comencemos con este video. Siempre me han pedido este video hablando de la Universidad Católica, mi universidad. Sí, eh, me han pedido también que hable de otras universidades, que les cuento, que si va a haber, voy a hacer eso, estoy haciendo mis investigaciones para traerle la mejor información. Pero antes, yo le voy a hablar sobre mi universidad, donde yo conviví más de cinco, cinco años, cinco años, sí. Bueno, muchos me preguntan, David, ¿es buena la Universidad Católica? Bueno, para mí. Y, y también las críticas que se escucha es una de las mejores, privada, ojo, es privada, no es eh, la Gabriel que es de mi, de mi ciudad, que es del, del gobierno, que esa también es una de las mejores, ¿no? Obvio. Eh, David, ¿las recomiendas? Yo las recomiendo. Yo sí las recomiendo. A nivel de medicina, yo estoy hablando a nivel de medicina. Es buena en, otra, en otras áreas, también es buena. No sé, no te puedo decir mucho ni especificarte mucho en qué otras carreras, porque yo no sé, digamos, ¿no? O sea, no te puedo hablar de esa experiencia, yo no la he vivido. Pero a nivel de medicina sí, la enseñanza es muy buena, los docentes son muy bien preparados. Es una universidad que te exige como alumno, ¿ya? Porque hay universidades, ya no quiero entrar en nombres ni dar eso, pero hay universidades que no te exigen, que se preocupan más porque vos pagues tu mensualidad, ¿ya? Que estés cumplido con tu mensualidad, pero después si te quedaste o no diste bien el examen, no se preocupa, ah, no, por, eh, no te ayudan a resolver ese problema. Quizás hayas tenido algún problema o no hayas presentado un documento. O sea, te, no te ayudan, no te facilitan esa, esa conversación con el docente, ¿me entiendes? Otras universidades. La católica eh, tiene esa cosa, que se preocupa por su estudiante, que, que van, que vos podés pedirle, a, qué sé yo, a, a, al encargado de la carrera de medicina, porque cada uno tiene ¿no? su encargado de, de, cada, de cada carrera. Entonces, podés ir y hablar y que él interceda por vos para esa materia que estás mal o que necesitas, entonces eso es lo bueno, eso es lo que vos necesitas, que, que una universidad te apoye como estudiante, que te dé esos recursos que necesitas y como les decía, que necesitas una universidad que te exija, una universidad que te motive y, estas, y esta universidad te motiva, a, a nivel de infraestructura no es una de las, wow, qué infraestructura tiene ascensor, no, no. No, no se dejen llevar mucho por eso, no se dejen llevar por lo visual, si es hermosa, si es bella. Déjate, déjate llevar más por lo que vas a aprender, por el conocimiento que vas a adquirir. Porque estos docentes son personas que llevan años enseñando. O sea, están ahí desde que se formó la universidad y, de que, y desde que se abrió la primera vez la carrera de medicina en la universidad. Entonces son personas que tienen mucho conocimiento y eso es lo que importa, no la estructura. Eso no te lo vas a llevar se queda ahí, entonces eso necesita, es una universidad yo no la considero muy cara la verdad por hacer que es privada ¿no? pero no es cara o sea, no la para otras personas que o sea, para nosotros los bolivianos quizás sea cara porque ganamos en boliviano ¿no? entonces, pero para otras personas que vienen de otros países entonces no me parece muy cara es una universidad, no te puedo decir los valores porque cambia mucho yo hace, ya salí como hace dos años, tres años, no sé de dos, no, un año, ¿Un dos años, dos años, algo así. Entonces ya no sé mucho los precios y no te puedo decir desde el primer año porque cambia, ¿no? Primer año, segundo año, tercer, ca tercer año, cambia, va cambiando los precios. Sube un poquito, sube unos 200 dólares, unos 100 dólares, va a depender mucho, ¿no? Eh, es una universidad que tiene su bibli que tiene biblioteca, que tiene este, sus salas de de la, su laboratorio, tiene su anfiteatro propio, tienen eso, los docentes son dedicados, tienes práctica siempre que es, es lo mejor, o sea, la práctica es lo que te va, se te va a quedar. Eh, baja, eh, lo, que, lo que no tiene, no claro, es su hospital eh, privado, o sea, de, para hacer tu práctica no tiene hospital, están en construcción en eso, no sé cómo irá. Eh, hay otras universidades que sí tienen, no lo sé, Podés optar por eso, pero igual a veces ni las ocupas esa, esos hospitales porque lo, la cosa es que vas a ir a los hospitales públicos del estado donde vas a ver casos importantes, ¿no? Además porque la gente casi no quiere ir a estos hospitales de universidades porque saben que son estudiantes aún, ¿no? Entonces hay su contradicción ahí, ¿no? Eso ya va a depender mucho de vos. Que me preguntan también este... Cómo, son, ¿Cómo es la carga horaria? Mira, no tengo mi carga horaria, o no, no sé, no tengo, no tengo la carga horaria. Es anual, que no son semestrales, ¿no? Como en otras universidades, las universidades, por ejemplo, anatomía, ¿no? Dividen anatomía 1 y 2. En cambio acá no, se, es anatomía, porque lo llevas todo un año. Pero, ¿Cuál es la diferencia? Que en las semestrales, si no pasaste en otras universidades, si no pasaste anatomía 1, la podés llevar en el otro semestre. No, porque no, no, no puedes llevar anatomía 2 no sé si será así o podrás de llevar, no lo sé pero acá en mi universidad, que eso es lo que te exige que estudies y que me parece excelente que si no pasaste anatomía y recién eso lo vas a saber a final de año perdiste la materia y no puedes llevar las otras materias del segundo año, o sea te, o sea, te cierra la puerta de las otras materias anuales de segundo año Que son las primordiales y las principales de la carrera de medicina Podrás llevar las otras materias que son semestrales Que son como de, de relleno, podemos decirlas así, ¿no? Eh, ya que sean de valores, de ética Entonces esas son, esas son materias que son semestrales Que podés llevarlas, que no necesitan el requisito de anatomía, digamos ¿no? Anatomía te abre puertas para qué sé yo, para um, patología, para fisiología. Entonces, sí o sí, eh, eso es la, lo que te exige ¿no? la universidad. Así que esa es la diferencia entre las otras universidades con la Universidad Católica, que la carrera es anualizada. Son cinco años, al tercer año es donde vas a comenzar a ir a prácticas, a los hospitales, vas a tener mucha práctica. A nivel de papeleos, no es una universidad que se complica, porque hay universidades que de verdad veo gente que hasta ahora por un simple papel siguen yendo a la universidad para poder solucionar eso. O sea, te ponen muchas trabas otras universidades, ¿no? En cambio, la universidad aquí tú entregas tus papeles, está mal algo, pues lo solucionan y listo. Y ya, te tienen tus papeles, no te dan vueltas y vueltas y vueltas para querer sacarte más dinero, no. Entonces, eso es lo bueno. No tiene examen al final o es el examen de grado, como le llaman, ¿ya? que para los que no saben qué es, entonces, ¿qué quiere decir eso? Médico que se graduó de la Católica, terminó los seis años con internado todo incluido, listo, terminó, entregan sus papeles y le dan su título. ¿Tiene, un tiene una demora? Sí. Pero no tienes que dar un examen. En cambio, otras universidades, ¿ya? Que puede ser que tengan el mismo pensul pero ¿qué es lo que pasa, no? Que como es semestral, entonces es diferente. Entonces, sí o sí, cuando terminas los seis años de medicina, no te dan tu diploma aún porque tienes que dar un examen, ¿ya? Que sería el examen de grado. Ese examen de grado te tienes que preparar, ¿ya? Defender un caso clínico o un paciente y defenderlo como si fueras un médico, ¿no? decir, este paciente tiene tanto, tanto, tanto, se le tiene que medicar tanto. Si tú lo das muy bien, entonces pasaste y ahí recién puedes comenzar a hacer tus papeles para que te den tu título de médico. ¿Ya? Y eso y eso tarda No es que saliste y a ratito mañana das el examen No, te dan Te marcan una fecha no Y esa fecha puede ser de aquí dos meses De aquí tres meses Y después de tres meses das el examen Y después de tres meses presentas tu, tu, tu título O sea, todos tus papeles Y tres meses más y, tre y así se va sumando no Entonces, pierdes un poco de tiempo en eso no eh, Es la Católica y la Gabriel es del estado, no dan ese examen, directamente te gradúas. No hay mucha, no se complica mucho con eso, ¿no? Y para sacar tus papeleos, o sea, las personas que quieren ir a otro país o que han estudiado en Bolivia y quieren irse a retornar a su país, a Perú, Argentina, Brasil, lo que sea, te, te tienen esa facilidad de darte los documentos, ¿no? No te ponen muchas trabas, como que esto, que lo otro. Que he visto muchas personas que a veces han perdido alguna una vaga, un trabajo, un algo, porque tal universidad le tardó un montón para darle sus documentos y lo que uno quiere, ¿no? como persona que va a otro país para estudiar es que agilicen tus papeles, ¿no? que te lo entreguen entonces eso es lo que uno quiere entonces yo, opinión mía te recomiendo la Universidad Católica Boliviana hay Universidad Católica en La Paz pero creo que no tiene medicina hay otras, eh, en Bolivia hay bastantes este, universidades Católica alrededor de Bolivia, ¿no? Así que eh, eso es lo que quería comunicarte sobre la Universidad Católica. Si te gusta, haz un esfuerzo de estudiar, investiga un poquito, pregunta los precios, eh, porque cambia, ¿no? De aquí para tantos años, entonces ha cambiado un poco, no creo que mucho. Te, eh, no tiene una, la mejor infraestructura de la vida, pero sí tiene, te va a dar los conocimientos que necesita. Vas a salir bien, feliz, feliz porque vas a decir que tenés los conocimientos que necesitas ¿no? y ahora un dato importante que ha sido acreditada al MERCOSUR así que eso te ayuda muchísimo también no me están pagando por esto pero lo digo por mi experiencia porque fue y porque yo quiero como persona y como ser humano yo quiero ayudarlos a ustedes las personas que quieran estudiar las mejores universidades ¿no? que les puede que les va a servir de toda la vida porque el conocimiento como yo digo siempre el conocimiento nos hace libres les recomiendo esa universidad y eso quería comentarles. Muchas gracias por ver este video. No olvides de dejarte like que ayuda muchísimo, de comentar en este video y de suscribirte a mi canal que ayuda, que ayuda muchísimo. Por favor, ayúdame. Muchísimas gracias. Si quieres más videos de otras universidades que yo hable respecto, déjalo acá en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.